¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Hoy comenzamos con un bautizo canábico, el de la asociación Asonavis, que hace unos días inauguró su nueva sede en Valencia y para celebrarlo montaron una fiesta por todo lo alto, donde no faltó la buena música y los buenos humos. Bueno chicos, aquí estamos. Bienvenidos a esta inauguración de Asonavis Valencia. Como veis está bastante concurrido. Vamos a echar un vistazo, acompañadme y vamos a ver qué se está cociendo aquí. Venid, venid. Y hemos conseguido encontrarnos con Alexandro, que es el presidente de Asonavis. Y estábamos deseando preguntarte, bueno, ¿y qué nuevas expectativas se presentan en Valencia? Valencia es una ciudad grande, una ciudad capital, una ciudad de grandísima vida social, cultural. Es una ciudad donde pensamos y esperamos que lo que hemos empezado a hacer en Castellón llegaremos a conseguirlo con, mucho más, con mucha más efectividad, con mucho más éxito y sobre todo en el sentido de la lucha para los derechos y la dignidad de las personas usuarias. Valencia es la capital política de, este, de esta comunidad, es el sitio donde pensamos que tenemos que estar para, para luchar, como nunca. Y yo estoy segura de que Valencia te va a coger con los brazos abiertos. Bueno, mmm, nunca hemos tenido tanta gente en Castellón. Mucha gente. Es, ¿eh? es una ciudad diferente. Bueno, y ya veis a quién me acabo de encontrar. ...a nuestra guinda del pastel, el grandísimo Miguel Jimeno, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí intentar apoyar esta inauguración de Asonavis ...y a ver si a Alessandro le damos un empujoncito... ...y, y que surja con más fuerza el movimiento en Valencia... Ojalá, la verdad que sí. Nosotros también apoyamos esa causa y vamos a celebrarlo juntos, ¿no? Como parte del equipo, ¿qué te parece? Pues vamos a buscar a Sara y que nos comente el tema de Spanavis y demás, que desde aquí la semana que viene ya. Bueno, Sara, a ti te quería yo encontrar. Hola, guapísima, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué estás? ¿Calentando ya para...? Para Spanavis, por para supuesto, ¿eh? el fin de semana que viene. Lo vamos a montar, por cierto. Bueno, ya lo sabes tú muy bien. Vamos a montar tener un puesto, un stand de Marihuana Televisión, claro que sí. Pues ya sabéis, no faltéis. Nosotras... Todo el equipo, Miguel está también por ahí. Vamos a ver si disfrutamos un poquito de esta inauguración que tiene muy buena pinta. Así que un besito y nos vemos pronto. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Un besito fuerte! ¡Chao! Solo faltan dos días para que arranque la edición 2018 de la Feria Spanavis. Barcelona estos días acoge decenas de eventos canábicos para todos los gustos, como la Daba que se celebra hoy, o la primera edición de Expo Grow Business Barcelona. Un encuentro para profesionales repleto de novedades con las empresas más destacadas del sector, como los amigos de CHK Solutions, la empresa de servicios profesionales integrales para el mundo del cáñamo. Y todos aquellos que visitéis Spanabis Barcelona, no os olvidéis de visitar el stand de Marihuana Televisión, el 162, en la plaza exterior, porque os esperan importantes regalos. Vamos a hacer un sorteo diario entre todos los asistentes de productos canábicos de marcas reconocidas. Sí, 420, Marihuana Televisión, en secas, en el ritmo...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 Visitar la web de Marihuana Televisión para estar al corriente de todos nuestros concursos. Y recordad que ya hemos publicado el nuevo Marihuana News, el 69, con toda la actualidad canábica, un reportaje de la quinta copa Herbes del Dimoni en Mallorca y una nueva entrega de El Coleccionista, la nueva sección de Miguel Jimeno dedicada a los mejores cultivadores de marihuana. Nos vamos, como siempre, dadle al me gusta y compartidnos. ¡Hasta pronto!